Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, espero que, que se encuentren todos muy bien. Eh, en esta ocasión eh, queremos compartirles un concepto, una idea que pueda ayudarles a todos a, a concientizar mejor algunas cuestiones estéticas y funcionales. El concepto del que nos referimos es el concepto de la definición de línea. La línea es eh, ya por definición una sucesión de puntos en un plano. Eh, nosotros en el tango la concebimos en diferentes, en diferentes dimensiones eh, que las vamos a ir viendo en, en los videos eh, sucesivos. La primera concepción de línea a la que me quiero referir es la línea, la línea vertical de postura. Eh, que es eh, una sucesión de puntos donde cada punto podría ser un segmento de nuestro cuerpo y donde la idea es encontrar eh, una línea en lo más parecido a una recta eh, colocando la cabeza sobre los hombros, los hombros sobre el pecho, el pecho sobre el abdomen, eh, esto sobre la cadera y finalmente la cadera descansando sobre las piernas y los pies en última instancia esta línea recta que nosotros primero concebimos para nuestra postura, después vemos que tiene otras posibilidades para la trayectoria y para el abrazo.